Eso era una discusión entre él y yo, que él me había echado una mujer que él tenía. Luego él me había fajado a palo, yo le había puesto una querella. Cuando venía del cuartel, él me pegó con un cuchillo y me dio una puñalada. Él. ¿Él te maltrataba en otras ocasiones? ¿Te maltratado? No, yo no soy mujer de él. Él sí, vivía tú, con una mujer y me le echó a pelear. Cuando me le echó a pelear, que él no vio en Paquetá, él me entró a palo. Y cuando yo cogí para el cuartel... Cuando yo vine de allá para acá y me jaló el cuchillo y me tiró con un cuchillo y me, tiró, me dio una puñada. ¿Pero por qué? Por propias? la querella que yo le puse. ¿A a él? ¿Por qué la querella? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué la querella? Porque la mujer que él tiene tenía la maña de pedirle al marido mío. Donde quiera que me veíais, ella se reía. Yo le dije, ven acá, vamos a hablar. Y ella dijo, Di que yo no tengo que hablar nada contigo, yo lo que te puedo fajar a golpe. Me fue arriba y yo le fui arriba. Ahí él no empaquetado. Debe desapartarnos lo que hizo que me trayó y me entró a par. Luego yo cogí para el cuartel. Cuando cogí para el cuartel de allá para acá, estaba sentado en un colmado en lo que jaló un cuchillo y me di una puñalada. ¿Por qué las mujeres no le piden reposición entonces? No, porque esas es mujeres de calle que él tiene. Él no tiene mujer de hogar. Él estaba bebido y él usa una cosa mala. A toda, a toda la familia mía cuando fue a hablar con él le entró a puñalar. ¿Qué usa? ¿Qué malo? ¿Qué cosa mala? Usa? Ay, no, yo no sé. Yo no puedo estar ahí hablando. Tú lo conocías él antes. Claro, somos vecinos del barrio. ¿Dónde fue eso entonces? En la Ribera de Yaya.